Bueno, yo creo que la deforestación nos degrada a todos, nos degrada como humanidad, nos degrada como persona, no nos deja eh, ver y utilizar toda la belleza. Yo en la Amazonía yo me imagino que el, la belleza principal de esa región podría ser usada de una manera turística muy sostenible que generaría muchísima riqueza. La madera que hay, los frutos secundarios del bosque, no sé por qué insistimos en la vaca y en la tala raza, eso no es del siglo XXI, es del siglo XV el proceso de paz, eh, estábamos en una deforestación en el 2016 de 54 mil o 56 mil hectáreas en el bioma amazónico. Yo te estoy hablando del bioma amazónico, no te estoy hablando del país, solamente de la región amazónica. Y al año siguiente teníamos 70, o sea, pudo haber avanzado unos 14 mil hectáreas o algo así la deforestación. Ahora, tienes que tener un poco de contexto. Nosotros en Colombia, en el bioma amazónico, nosotros hemos ido de picos de 100 mil hectáreas, 94 mil hacia el 2011, 2012... 2013 cuando estaban hablando empezó a bajar, empezó a bajar a 60.000, siguieron las conversaciones a 60.000, llegamos hasta 54.000 en el 2015, ya en el 2016 en firma del acuerdo subió a 70.000 y el año, el, año, el año 2017 todavía no lo tenemos, pero puede que esté subiendo por todas las alertas tempranas que tenemos del sistema de monitoreo del IDEAL, una sobre el agua, el recurso hídrico el bosque es un regulador es un agente regulador del agua si cae agua de lluvia el bosque lo infiltra lo retiene las correntillas ayuda a los cauces y a los, a los, a los ríos pero también lo trae es decir la selva amazónica suda si lo quieres decir y viene a esos ríos esos ríos que son las nubes, las nubes llegan hasta los montes colombianos, los flancos de las cordilleras, se precipitan y por eso llega. Si estás en Bogotá te debía preocupar que haya deforestación en el Amazonas, porque el agua tuya viene del Amazonas, viene por los ríos aéreos que son las nubes que vienen desde Brasil. Pero también hay un, hay un regulador climático. El bosque, y sobre todo el amazónico es un regulador climático a nivel mundial. Si tú lo talas, estás emitiendo dióxido de carbono, estás emitiendo toneladas de carbono al, al aire. Es muy malo. Y, por último, algo que casi no nos interesa, que es la biodiversidad. Y la biodiversidad es que estás re, eh, acabando con los hábitats, fragmentando los hábitats, y en el caso colombiano estás ya liquidando las conexiones que hay entre los bosques andinos con los bosques amazónicos en todo el flanco bajando por el Sumapaz o también lo que estás haciendo es evitando la conectividad con el Orinoco o entre las tres regiones Orinoco, Amazonas y, y Andino. Te debía estar preocupando. <música>